¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. Hoy tenía pensado enseñaros estas increíbles batallas del mapa del castillo Pero me he puesto a jugar y me ha salido una muy buena partida, me gustaría que la vierais Como veis en pantalla, llevamos el coche del domingo coche con el que vamos a aguantar un increíble tiempo en este pequeño círculo de la muerte donde solo puede quedar un coche. Bueno, me voy a callar ya y voy a dejar que lo veáis. Antes de irme quiero agradeceros todo el apoyo que me estáis dando estos días atrás y es que sin vosotros este canal no puede crecer. Ya sabes, suscríbete si no lo estás, deja un like y nos vemos en el próximo vídeo.